Hola, buenos días, eh, invitados, compañeros y todo el personal de la Universidad de La Laguna. Nosotros somos los Caminos Unidos de Tenerife, correspondiente a Eje de Ciencia y Sociedad. Eh, nuestro grupo está compuesto de, aparte de, por nuestros compañeros, por, fue dirigido por el doctor Vicente Zapata, junto a un gran equipo de profesionales que sin duda, sin ellos, hoy no estaríamos aquí presentándoles todo lo que le vamos a presentar. Y este año, en nuestro eje, aparte de estar enfocado a la ciencia, como cada año, también estuvo muy enfocado a una labor social. Una labor social que implicó tanto a vecinos, como a nuestro equipo y a muchas personas más, y que ha dejado en cada uno de nosotros un gran mensaje. Aparte de aprender todo lo que hemos aprendido, también sacamos un gran mensaje y un gran valor sentimental de este proyecto. Un proyecto que no acaba hoy aquí, cuando salgamos por esas puertas, sino que va a seguir evolucionando a lo largo de estos meses y esta semana, y que esperemos que llegue hasta su gran objetivo. También agradecer a El Cabrido por darnos esta oportunidad y a la Universidad de La Laguna, a, a, a la Fundación, y también agradecer, darnos un gran personal y que hayan estado a nuestra disposición durante estas dos semanas. A continuación, les dejo con mi compañera Lauda, que les va a exponer el objetivo principal de nuestro proyecto. Pues el objetivo de nuestro proyecto es restaurar el Callejón Grande, que se encuentra en el barrio de San Jerónimo, en Tacoronte Y queremos restaurar ese camino porque tiene un gran valor social para los vecinos del pueblo. Y queremos que lo usen como se usaba antes, porque era un punto de encuentro de hablar y pasar el rato muy importante para ellos y así que ese camino se convierta en un, en, un, en un patrimonio de la humanidad. Bueno, aparte de, de todo esto hemos utilizado distintos métodos de investigación entre ellos hemos ido a hablar con los vecinos de San Jerónimo, también hemos ido al Ayuntamiento de Tacorante, por ejemplo, en busca de información en distintos documentos. Y también hemos ido al propio camino en búsqueda de información. Todo esto lo hemos hecho eh, trabajando conjuntamente con el Grupo de Geografía para el Desarrollo, en el que se encuentran personas como Vicente Zapata y Aaron Rodríguez. Y además hemos trabajado con otras personas como Enrique Acosta y Felipe Monzón, que sin ellos esto no podría haber sido posible. Eh, bueno ahora vamos a presentar una ficha de catalogación esta ficha la hemos hecho gracias a, todo, o sea, a, a Vicente, a Enrique, a, Fe, a, a Felipe, a todos y gracias a ellos no podríamos haber hecho esto posible o sea esto es un proyecto que estamos empezando o sea nosotros no lo hemos terminado ni mucho menos esto lo continuarán tanto los vecinos como Vicente Zapata y Enrique y eh, hay espacios en blanco y otras partes que no hemos rellenado básicamente por eso, porque es un proyecto que estamos empezando y que continuará y gracias, a, repito, gracias a, a todos Pues el camino sobre el que estamos trabajando se denomina Callejón Grande aunque según algunos testimonios de los vecinos del pueblo la parte de arriba del camino eh, que está por encima de la carretera general, se puede denominar también Callejón Chico. Este camino es un bien patrimonial eh, y es inmueble, por lo que este camino no se puede mover ni desplazar a ningún lado. El Callejón Grande es un camino corto, que mide entre unos 750 metros, que antes era un camino carretero que se utilizaba para el transporte de mercancías y para el tránsito humano, aunque también era un camino importante en la época de la conquista y también se cree que era una zona de desplazamiento de los aborígenes. Eh, el camino se encuentra en la localidad de San Jerónimo y ahí podemos ver las coordenadas en las que empieza el camino. Y bueno, se accede por la calle de los Perales, que antiguamente se conocía como el antiguo camino de los Guanches, que se encuentra en San Jerónimo. Bueno, al principio del camino podemos encontrar eh, un banco a modo de mentidero, un gran eucalipto y también una pila de agua con su chorro. elementos característicos a tener en cuenta en el itinerario. Bueno, también tenemos las coordenadas del final del camino y se accede por la calle del Calvario, que era la antigua vía principal que conectaba Tacoronte con la villa de San Cristóbal y también eh, se encuentra la confluencia con el camino del Malcontento al final del camino tenemos un, un improvisado banco y podemos encontrar unas antiguas casas canarias es la. el camino es la... ...la línea roja, el principio está en la parte de arriba y acaba abajo. El tercer punto, tenemos la descripción del itinerario. Es una breve descripción del camino detallando, por ejemplo, fauna, flora, etc. Comenzamos en el, en el camino de los perales con un banco y un drago... Avanzamos por un tramo de asfalto hasta que llegamos al tramo de tierra. Una pequeña bajada, llegamos al barranco de San Jerónimo, donde hay unos chabocos. Son muy... Eran conocidos por los vecinos, se van a bañar eh, antiguamente. Seguimos cruzando. Eh, avanzamos un... otro, trazo, otro tramo de tierra sin zarzas ni ningún tipo de obstáculo. Luego... Eh... Tenemos el tramo de zarzas, que ya lo, lo hemos trabajado el día anterior y lo hemos limpiado. Y luego volvemos a llegar al tramo de asfalto hasta la carretera de, de Tacorón de Tejina. Se cruza y llegamos al, al camino, al Callejón Chico, que llega hasta Malcontento. Cruzamos la calle Malcontento hasta la calle del Calvario. Luego, eh, la conexión con los otros caminos tenemos, que llega hasta el camino de los Perales por abajo, en la carretera de tacoronte Tejina y por arriba con la calle Malcontento y eh, la calle del Calvario. Este camino no, eh, no pasa por ningún espacio natural protegido, pero aún así a los alrededores hay eh, varios bienes de interés cultural, por ejemplo el centro histórico de Tacoronte, o también los acantilados de, Tar de Tacoronte y Barranco de Guayongé. En cuanto a los valores panorámicos que tiene este camino, pues tiene vistas al teide, a los campos, a la costa y también a las puestas de sol, que por esa zona suelen ser espectaculares. En cuanto a valores biológicos, en la fauna nos encontramos abejas, lagartos, eh, también muchos tipos de insectos. Y en cuanto a la flora, suele haber especies canarias como la palmera canaria, el drago o el hediondo, que es una especie de arbusto. Y también hay especies invasoras como las tuneras o los eucaliptos. En cuanto a los valores etnográficos, pues eh, pues el, el empedrado del camino, eh, también el hecho de que las lecheras transportaban la leche de agua, desde Agua García. Eh, hasta San Jerónimo, que es el barrio de Tacolante, eh, para llevar la leche, también que el hecho de que se, utilice, de que se utilizaba para socializar, eh, y entre otros. En el Camino Real solo hay dos zonas peligrosas para poder caminar. La carretera general que pasa entre el Callejón Grande y el Callejón Chico eh, y el Barranco de San Jerónimo. Eh, para, ir, para distinguir el camino, eh, nada más empezar, hay un pequeño banco donde poder sentarse y al final hay otro, que es el mobiliario disponible. Y el transporte público, aparte del taxi, eh, las guaguas. Solo hay dos líneas, la 021 y la 057, y una sola parada, la 1907. Eh, bueno, yo voy a hablar un poco sobre la historia y los usos que se le daba al camino. Como pueden ver, no hay nada en la pantalla porque es demasiado y no queríamos tampoco eh, reinarlo mucho. Y, a ver... Eh, mis compañeros han hablado de esto ya, pero los usos que se le daban, eh, por ahí pasaban las carretas. Eh, tenía un suelo de empedrado que cambiaban cada siglo y creo, creemos que el último, el que está ya cubierto con tierra, eh, era del torno al siglo XX. Eh, por este camino pasaban las lecheras para, con la leche para ir a la laguna. También por ahí iban a buscar el agua, que había un, una... Un arroyo más arriba, que no lo hemos encontrado, por desgracia. Eh, también por ahí jugaban los niños. Eh, habían unos chabocos, que era un lugar en el que se reunían en verano o en cualquier otra época a bañarse. Y por ahí también pastaban los animales, que eso era una de las formas en las que se controlaba la maleza que estaba alrededor. Eh, eh, una pequeña anécdota sobre la historia. Es que una, una vez un pastor... Eh, con sus cabras y sus animalitos, estaba cerca de los chabocos y decidió darse un baño. Estaba solo y desgraciadamente se ahogó y lo encontraron muerto más tarde. O sea, eso. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la conservación y las mejoras. Eh, el camino, gran parte se encuentra asfaltado el principio sobre todo, también se puede encontrar una gran fauna, eh, tanto vegetal como animal, por ejemplo las salsas, que son lo principal que te puedes encontrar por el camino. También otras especies como de reptiles o aves. También debajo de la tierra se encuentra, se encuentra cubierto, como dijo mi compañera, el Camino Real, que se data que es alrededor del siglo XVI. Eh, también se las entidades responsables del camino, del camino en sí, es del Ayuntamiento de Tacodonte respecto a la carretera general que lo cruza ese día del Cabildo de Tenerife y junto a los Barrancos y los Chabocos también. En el entorno natural asociado eh, se encuentran muchas parcelas agrarias que están en estado activo eh, y que se están delimitadas con una, un tipo de valla. También se, también se encuentra la gran vegetación que está en muy buen estado. Y recientemente se ha realizado una limpieza por parte de los vecinos, además de la que nosotros realizamos el día de ayer, que ha facilitado el acceso hacia el camino y que lo ha dejado mucho más limpio de lo que estaba. Y también, por otro lado, un poco más negativo, tenemos las obras que se han realizado, por ejemplo, de la empresa Teidagua, que ha realizado algunos alcantarillados y algunas marcas con, agua, con tinte en las piedras del de camino, y también por la prescenteza que ha puesto poste, unos postes de luz al final del camino. Por lo demás, el camino se encuentra en un estado bastante óptimo. Eh, pues, eh, actualmente, el camino solo se usa para acceder a las fencas que hay a los lados, eh, para algunos vecinos hacen senderismo y también los vecinos eh, suelen usar el camino para acceder a la carretera general, a la parada de autobuses que mencionaron antes y eh, para los centros educativos. Eh, también eh, lo, los sectores empresariales vinculados son principalmente el sector primario por que, porque hay huertas en la finca y en parte terciario debido a que hay una... ...un hotel rural cerca del principio del camino... En ...la dimensión deportiva que tiene el camino... ...es que tiene, se puede hacer carreras... ...no se hace pero se podría... En, ...también la dimensión recreativa... ...es que hay, en, en medio del camino hay un árbol que da sombra... ...y la gente se puede sentar allí y comer... ...y también debido a que su dificultad es muy baja... ...puede ir toda la familia por el camino y así pasar el día... ...y su dimensión turística es... El, el hotel rural que ya mencioné antes, que la, eh, los turistas pueden al, alojarse allí y caminar el callejón. Eh, y por último, las actuaciones para su mejora y adecuada utilización es que como antes, eh, hace, antes cuando se utilizaba mucho pasaban los animales y los animales se encargaban de comerse las plantas. Y como ya no pasan, pues ahora las personas tenemos que encargarnos de... ...de quitar las plantas para que se pueda utilizar. Y, y también sería buena idea... Eh, recuperar el, el antiguo empedrado. En la parte de arriba de esta diapositiva... ...podemos ver el camino, el callejón grande... ...completamente representado. También vemos el inicio... ...en el cruce en el que hay en el barranco... ...el cruce con la carretera... ...y el final del camino en el que se cruza con la calle del Calvario y abajo tenemos el perfil topográfico en el que pues, se representa lo mismo por ejemplo la primera bajada podemos ver el barranco del Chaboco luego en la zona más plana más o menos en el medio tenemos el cruce de la carretera y al final pues, vemos esa subida que hay hasta la calle del Calvario y en estas imágenes pues, podemos ver algunas de las actividades que hemos realizado como por ejemplo cuando fuimos a ...al ayuntamiento y nos atendieron los técnicos de allí... ...también cuando estuvimos representando... Eh, ...todo el recorrido del Callejón Grande... ...que no había sido representado antes... ...con una aplicación... ...que fue la que usamos antes... ...luego estamos ahí desbrozando... ...esto fue ayer... ...toda la parte del camino que estaba llena de malas hierbas... ...y hierbajos... ...y en la última que hay allí... ...estamos ya preparando la ficha de catalogación... ...que antes hemos visto... Eh, bueno, estos son unos croquis hechos a manos por mí, del camino. El primer croquis lo hice gracias a mis compañeros Cristina, Lucía y Jesús, que nos pusimos con eh, Felipe a medir y, el ancho, el largo y el alto del camino. El alto me refiero a, los, a las albarradas que habían a lo largo del camino en algunas partes. Y bueno, como podemos ver, eh, el primer croquis está muy en sucio porque y puse ahí toda la información y todos los puntos que podíamos tener como referencia. En un total, desde el principio del camino, desde con la conexión de la calle Los Guanches, hasta cuando empieza el asfaltado de la parte de arriba, eh, mide uno en torno a unos 300 metros, y también hay una parte de dificultad del camino, que es la parte del barranco, que hay con personas con dificultad de motora, o sea, para moverse, eh, sería un problema porque no se puede pasar bien, y de resto son partes rectas y, y y empedradas. También encontramos una alcantarilla que estaba a la izquierda de la finca de Alicia y era una alcantarilla que habían puesto y levantaron todo el empedrado y, y la encontramos ahí. Pues... Eh, esto es como otra representación del camino y está hecho con, con el MIDE y con una tablet lo hicieron a, por GPS y con una tablet y no sé, eso no era mi parte Eh, estas son las imágenes que recogimos el día de ayer, en el que recogimos todos los hierbajos y todas las hierbas. Eh, también gracias al mm, cabello que nos envió a dos personas que nos ayudaron bastante, ya que nos dieron material necesario también para poder realizarlo, ya que sin ellos no pudimos haber limpiado nada. Y a continuación le dejo con mi compañero Sergio. Bueno, yo voy a hacer una pequeña conclusión del proyecto que hemos hecho, y es que, aparte de que la ciencia que existe en, la, en los laboratorios y en las universidades, eh, hemos hecho ciencia, o sea, hemos trabajado, hemos hecho un método científico porque hemos encontrado el camino, hemos visto un problema, hemos realizado eh, eh, hipótesis, Lo hemos planteado, hemos hecho ciencia. Entonces, la ciencia de observación de campo también es tan importante como la que se realiza en un laboratorio aparte de la labor social que hemos hecho con todos los vecinos del barrio de San Jerónimo y esperemos que el camino dentro de poco pueda ser transitado y pueda ser eh, llamado como un patrimonio de la humanidad. Muchas gracias por su atención y a continuación le vamos a mostrar un pequeño vídeo sobre la ubicación de barranco grande que podrán encontrar en nuestro blog. Una vez más, muchas gracias por su atención. Como dijo, sí, si quieren hacer alguna pregunta, tanto los. ¿Cómo el video? Vale. El video lo utilizamos con. Oh, nos ayudó sobre todo Pablo, ya que ella es el que maneja más esas aplicaciones. Bueno, lo hice con, con Google Earth y también con una aplicación con la que puedes grabar la pantalla del ordenador. Bueno, aplicación, más bien una web, donde puedes grabar la pantalla del ordenador y, y te la puedes descargar en tu ordenador. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, así fue como lo hice. ¿Alguna pregunta más? Pues gracias. Gracias.